Buenas tardes a todos y gracias pues por, por su comprensión, que estamos aquí, tuvimos algunos pequeñitos problemas técnicos, pero al fin pudimos conectarnos. Eh, me alegra saber pues que están con nosotros de nuevo para eh, hablar de libros y de, eh, sobre todo eh, compartir con nosotros eso del placer de la lectura y que puedan eh, decirnos... ¿Qué nuevos libros han leído y qué autores han conocido? A ver, Rose. Sí, de Robin Cook. Es un, él es médico, es el escritor considerado de thriller médico, autor de 34 éxitos internacionales. Ha sido traducido en 40 idiomas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 y esto ha dado pie también al tráfico de órganos. La novela te lleva en suspenso que tú no respiras. Él es el rey del thriller médico. Gracias. Muy interesante. Bueno, eh, no sabía acerca de este libro, que es un thriller eh, médico. Eh, de hecho, ni siquiera sabía que existía eso como un género aparte. Sí sabía que había thriller, suspenso, misterio policial, poli eh, novelas policíacas, pero no específicamente. viste la película Coma hace más de 30 años. La película Coma está basada en una novela de él. Me suena, me suena, pero hace tiempo ya. Hace tiempo. Bueno, bueno, 20, ok. Muchísimos, 34 novelas. Mm, qué bien, qué bien. Bueno, eh. Yo les le voy a hablar hoy acerca, muy interesante eh, su, su información referente a esta obra, y bueno, yo les voy a hablar hoy acerca de un libro que se llama La búsqueda de Oz, que recientemente, no sé si se puede ver ahí en pantalla, sí, eh, lo compré al autor eh, Florentino Hidalgo, es eh, uno de los miembros del círculo literario, y de hecho... El Círculo Literario y Siembra de Lectores, capítulo de Chiriqui. De hecho, les quería hablar acerca de este interesante libro que es una novela de fantasía. Bueno, eh, este escritor chiricano nos narra pues, una aventura maravillosa para toda la familia. Se trata pues, de una obra, un, un spin-off del maravilloso Mago de Oz, novela del autor Lyman Frank Baum, quien a inicios del siglo XX se dedicó a escribir esta y 13 novelas más que constituyen la primera saga de fantasía escrita y escenificada en los Estados Unidos. Eh, pues este, esta obra se encuentra pues ya disponible del, al domin, del dominio público, pues o sea, el maravilloso mago de Oz, pero eh, una gran cantidad de autores de diferentes lugares del mundo han creado eh, muchos espinos basados en en esta obra, eh, con personajes tan entrañables como Dorothy, el Mago de Oz, el Espantapájaros, el León Cobarde, el Muñeco de Hojalata, todo eso, eh, son obras que ya se han convertido en clásicos. Así como, por ejemplo, eh, hay autores que han inventado, por ejemplo, una nueva versión de La Cenicienta, de Caperucita Roja, de Los Tres Cerditos, de todas estas obras clásicas, para niños y jóvenes, eh, este escritor eh, chiricano pues, ha creado pues, un spin-off referente a los personajes pues, eh, de, que se desarrollan pues, en la tierra de Oz. Bueno, en este caso, les podemos decir que la protagonista de esta novela, La búsqueda de Oz, es Cecilia Osborne, una niña que se va a vivir junto a su madre, a una vieja casa donde se guardan los secretos de su bisabuela Dorothy. Sucesos misteriosos han afectado la vida de los descendientes de Dorothy en el transcurso de un siglo y Cecilia, pues llena de curiosidad, decide ir a investigar. La búsqueda de Oz está ambientada en la ficticia tierra de Oz donde coexisten animales parlantes hadas, brujas, monos voladores y otros seres fantásticos. Se mencionan a la ciudad de Esmeralda y la ciudad de Cristal, entre otros lugares importantes de la tierra de Oz. Al poco tiempo de llegar a Oz, la pequeña Cecilia tendrá que adaptarse a usar la magia y conseguir aliados para derrotar a dos poderosas brujas que amenazan la paz. Ella tendrá que, entonces que iniciar una peligrosa travesía para rescatar a los viejos amigos de Dorothy, que ahora son víctimas de las, brujas y, de las brujas y su ejército. Pues podemos decir pues, que esta interesante novela de fantasía fomenta el amor por la lectura, la unión familiar eh, y sus tradiciones y costumbres. Recomiendo pues esta lectura, la lectura de este libro, La búsqueda de Oz, del de autor Florentino Hidalgo. Pues Recomiendo esta lectura a toda la familia, pero en especial a los niños en edad escolar y a sus maestros. Así que estáis pues eh, mi eh, comentario del día de hoy referente a la novela La Laura, búsqueda de Dios. Laura, tú invitaste. Una novela que me ha encantado a mí mucho, es muy bonita. ¿Tú invitaste sí. al autor para la, para la reunión de hoy? Sí, sí. El autor estaba hoy en una, en una actividad en Arcochato eh, de sí. firma de libros. Ay. Comprendo, sí. Pero le mandas el video cuando, para que él sepa que tú, del comentario que hiciste del libro. Sí, le comento algo también, que el, yo, yo escribí un comentario de esta novela en eh, la web de Goodreads, la plataforma pues Goodreads, pues, para que la compartan con otros lectores, sí que es una obra que me agradó mucho. Eh, a ver... ¿Quién más desea participar? Ok, Iris, cómo no. Adelante. Bueno, mi, el libro de este mes para mí fue Misery, de Stephen King, considerado el rey del terror. Eh, en este libro en especial me llamó la atención que es una señora que es muy fan de, de un escritor. Y este escritor sufre un accidente, ella por casualidad lo encuentra y se lo lleva a su casa. Ella tiene todos los libros de este escritor y entonces decide leer su última novela, pero todo cambia cuando ella se da cuenta que él ha matado a uno de sus personajes favoritos y entonces ella se vuelve loca y empieza a torturarlo. Eh, haciéndole cosas súper horribles eh, para que él reescriba el libro y reviva a su personaje favorito. Eh, en medio de, de todo esto, ella mata a muchas personas. Ella es enfermera eh, retirada. Eh, él encuentra un álbum donde están todos los asesinatos de esta mujer mientras ejercía como enfermo entonces definitivamente tenía como muchos trastornos mentales y la novela es, te mantiene como en esa expectativa de que cuál va a ser el humor y la, y la personalidad que va a reinar en cada, en cada capítulo porque ella es en sus momentos muy tranquila, eh, muy relajada, en otros momentos está triste y en otros es sumamente sanguinaria y, y extraña. Entonces, el escritor básicamente tiene una, una lucha por sobrevivir eh, desde el principio de la novela hasta el final. Eh, termina incluso con partes de su cuerpo menos debido a las torturas de las que fue víctima. Entonces, este libro tiene película como muchas de, la, de los libros de Stephen King, pero la película tiende como a poner un poquito menos, menos fuertes las escenas eh, como contundentes del libro, en las que vemos mucho más sangre, mucha más eh, acción y, y una actitud mucho más agresiva de los personajes. En la película se ve como más, más fácil, más plano. Así que definitivamente es una de las novelas que, que me ha llamado más la atención del autor, eh, de las que he leído, que he leído cuatro de las muchas novelas que tiene. Eh, pero de verdad que no es en sí terror eh, paranormal, no es ese terror real, ese terror eh, psicológico, eh, por personas pues, que tienen serios problemas mentales. Gracias. OK, gracias, Iris. Eh, interesante su comentario acerca de la novela Misery de Stephen King. Eh, bueno, este es un autor eh, principalmente de novelas de terror. Eh, yo no lo conozco bien, pero sí hay, conozco personas que les agradan mucho este, esta, este tipo de obras de terror, y eso le, le iba a decir, me parecía que hacía unos años atrás habían, bueno, pusieron en la televisión panameña, creo que fue una de esas novelas, si mal no recuerdo, debió haber sido Misery, creo, eh, era así una mujer que maltrataba a un hombre que, que creo que era escritor, así que, Sí, yo recuerdo que eso fue una película que, lo, que la transmitieron en televisión hace tiempo. Referente a lo del libro La búsqueda de Oz, que me puse a buscar más información eh, referente, bueno, a esa saga del autor estadounidense Lyman Frank Baum. Y bueno, primero que no sabía que era una saga de fantasía, cuando en realidad solo aquí se conoce, pues el libro, la película, y de repente algunas series animadas que han hecho basadas en el primer libro, pero no sabía que eran 14 obras que este señor escribió del año 1900, sí, del año 1900, creo que hasta el 1918, por allí. O sea que eh, es, eh, él se dedicó a escribir esta, esta obra para niños, estas obras para niños en los últimos años de su vida, y eh, es interesante cómo esa obra... Es la primera vez que se hacía una que alguien escribía una obra de fantasía eh, con un entorno y un, un ambiente relacionado con Estados Unidos. Eh, todo lo demás, invenciones del autor están como, o sea, no no es un ambiente europeo como el de los cuentos de hadas, sino que él lo lo situó como en Estados Unidos con y como con una estética que le puedo decir de de creo que arde con de aquellos años, o quizás al comunicarse eh, con el ilustrador o con la editorial, le buscaron un ilustrador para que ilustrara esos personajes con, con ropa, por ejemplo ropa de lada eh, parecida a, a trajes pues, de fiesta de las mujeres en el 1900, 1905, por allá o sea que él como que intentó traer actualizar el asunto de los cuentos de hadas. Otra cosa que también eh, encont encontraba muy interesante en esa obra del de mago de Oz y que me llamó la atención pues que eh, este autor chiricano Florentino Hidalgo menciona también, bueno, el asunto de que habían hadas y habían brujas en ese mundo del mago de Oz y habían habían... Eh, se menciona también a una bruja buena que era Glinda y a otra más que no aparece en la primera película en esa película clásica de por allá de los años 30 eh, donde Judy Garland hacía el papel de Dorothy bueno eh, eso es un concepto bueno, bastante nuevo en cuanto a los cuentos de hadas porque usualmente el hada era la buena y la bruja era la malvada entonces eh, este señor que ideó esa saga de fantasía pensó en hacer quizás equilibrar más las cosas en ese ambiente de fantasía pues para los niños pues de la época y y los todas las demás generaciones que le siguieron porque en realidad es una obra que como eh, rompe esas barreras de la edad porque ya gusta tanto a a todas las familias completas hay abuelos que han conocido esta historia, ya se lo cuentan a los nietos y, y así. Y hay eso sí, una gran cantidad de adaptaciones y una gran cantidad de spin off que han hecho. Hay uno reciente que, que si mal no recuerdo, que creo que está en la plataforma de Disney, eh, de Disney Plus, sí, eh, dice que vos el poderoso, en realidad eso no fue una invención del mismo eh, autor, el señor Lyman Franbaum, sino eh, simplemente que decidieron hacer un spin-off de lo que eh, posiblemente había pasado antes de los sucesos del, mago, del maravilloso Mago de Oz, la primera novela. Siendo obras ya clásicas para niños, eh, sí es, quedan hay libertad creativa para que cualquier autor pueda, eh, sin ningún problema, crear spin-offs o versiones novedosas de estas historias, siempre y cuando sean con los mismos personajes y el ambiente algo que sea familiar para, para la niñez, pues. Okay. ¿Alguien más se ha conectado? muy interesante eh, la temática de las novelas leídas, de las obras leídas, eh, muy variadas. La, el tema de terror dentro de eh, un personal de salud es, eh, lo hace más terrorífico porque piensa uno, verdad, que las enfermeras son los ángeles blancos que cuidan la salud, que cuidan la vida y hacer un personaje poniendo a una enfermera como una, una psicótica, una paciente psiquiátrica que además abusa de alguien, eh, me parece terrorífico nada más la frasecita y ciertamente verlo fue terrible. Eh, también el tema de la novela que leyó Rosmarie es un tema eh, muy vigente, muy actual, porque decididamente el tema de los trasplantes está a la orden del día. Y sí, cada vez se experimenta más con, con, los, con los corazones de cerditos porque son no solamente el corazón, todos sus órganos son muy parecidos a los humanos y de hecho muchas prácticas de cirugías laparoscópicas, muchos talleres se hacen precisamente con cerditos porque la anatomía es muy parecida. Entonces se hacen esos ejercicios, esas prácticas eh, con cerditos, pero llevarlo, esa imaginación llevar a que estos pacientes estos experimentos ya están, estos corazones ya están latiendo en personas que están en el día a día en las calles es una imaginación a otro nivel eh, yo eh, quiero hablarles un poquito de, una, de un escritor panameño que he conocido recién que es el escritor Roberto Pérez Franco, de Las Tablas. Eh, un chico que me parece encantador. Le digo yo, tiene triple nacionalidad porque está casado con una chiricana. Eh, reside en, eh, en Australia y es panameño. Entonces, de alguna manera nosotros siempre hacemos la broma de la, de la nacionalidad chiricana, aunque sabemos que somos panameños. <risa> pero siempre estamos bromeando con eso, así que, pero eh, he leído, he estado leyendo su obra, es una obra eh, muy, eh, muy extensa, él ha publicado nueve libros, pero de alguna manera eh, lo que he leído de él es como si él plasmara en su obra una bitácora de vida, él ha escrito ensayos, ha escrito cuentos, ha escrito poesías. El único género que no, eh, no, ha, no ha bautizado todavía es el género novela, pero tiene una obra muy extensa. Eh, de los cuentos, por ejemplo, eh, uno que me cautivó es un cuento que se llama Vida. Es un cuento donde su personaje principal es un niño y él narra y describe la vida de este niño en edad escolar, que está enamorado de una niña y, y, y, y se las ingenia para él tratar de de, de verse alguien muy, muy importante, ¿verdad?, para esa niña. Eh, pero lo interesante es también cómo él narra todo el entorno del lugar, un lugar del campo, eh, que el riachuelo, los árboles, todo, hace una, una narración que lo lleva uno al lugar, lo lleva uno a vivir las emociones de ese niño que tiene que llevar precisamente para un experimento un animalito, que además es para él un animalito muy preciado porque él lo ve en el charco, era un sapo, el más grande, él lleva el sapo más grande para que todos pues vieran que él era el que más había llevado, como quien dice, el mejor sapo pero él tenía un apego hacia ese sapo, él tenía respeto por la vida y entonces el desenlace del cuento es muy, muy lindo eh, pero como les decía, es un autor que no está solo en un género él, él, los cuentos son cuentos muy frescos eh, siento yo que tal vez de alguna manera siempre los lectores nos fabricamos ideas de nuestros autores y eh, Decididamente, la labor que está haciendo Rosmarie con este círculo de lectura es precisamente, tiene un gran valor porque eh, nos permite precisamente acercarnos a los escritores. Nosotros, o el tradicional, o por lo menos yo no es que tenga tantos años, pero los tengo, eh, siempre conocíamos a los autores a través de libros. No había esa cercanía que estamos teniendo hoy día a través de la virtualidad y en otros casos a través de la presencialidad, ¿verdad? Entonces, esto tiene un valor muy grande, lo que ella está haciendo eh, de permitirnos compartir nuestras vivencias, bien sea a través del conocimiento del autor o bien sea a través de la lectura, pero de manera particular siento, siempre es mi pensamiento, que uno no ama lo que no conoce. Cuando conocemos lo que amamos, cuando conocemos un poquito más. Entonces, esa cercanía nos hace amar más, ¿verdad? Eso me ha pasado a mí con, esta, con este autor, leer y ver a través de su obra, eh, que es como una especie de bitácora, donde él habla, donde él describe de manera, en algunos casos, eh, a través valiéndose de la fantasía, en otros de cosas muy, muy puntuales, pero él está describiendo el entorno de las tablas, de sus raíces. Cosas como, por ejemplo, haber escrito un, una obra que se llama El requien a mis putarras requien a mis putarras Y yo digo, ¿y por qué el requien? El requien es una misa de muertos. Entonces... Precisamente lo escribe porque él tiene, tuvo unas putarras que eran muy preciadas para él, se le pierden y eso lo inspira a él a escribir el requiem a sus cutarras. Entonces vemos a través de toda la obra que es una amalgama de emociones, de vivencias muy personales, pero en medio de todas esas vivencias está su tierra, que es las tablas. Él ha escrito estando aquí en Panamá y obviamente pues sigue escribiendo estando fuera de Panamá. Pero eh, una de las cosas más lindas que tiene este autor es que tiene toda su obra abierta en internet. Él no pide que no se lea o que no se eh, copie la obra como tal, sino que se haga referencia a su autoría. Eso es algo muy especial. Eh, sobre todo por el tipo de, de literatura que él está haciendo. Para mí es una obra de uso de un valor público, porque está retratando la cultura de la región de Azuero. Entonces, yo les quiero leer nada más, porque a mí la, la, po la poesía, pues está de más decirlo, es eh, mi debilidad, la poesía. Entonces, él escribe... Dentro de una de sus obras que está dedicada a la Semana Santa en las tablas, escribe una que se llama Domingo de Ramos. Andamos por potreros, todos juntos caminando. Mi padre lleva un machete, mi hermana unos baldes anchos. Yo, por ser el más pequeño, no llevo nada en las manos. La mañana aún está fresca. Escucho al bimbim cantando. ¿Qué pasa? ¿Por qué salimos? Ven, que hoy es domingo de ramos. Mi madre, con un sombrero, marcha adelante buscando racimos de caracuchas sobre el cielo de verano. El contraste entre el azul y el pétalo inmaculado el corazón de azufre en el centro, centro bordado de talpo me hace pensar en lo hermoso que es la vida en nuestro campo. Flores silvestres del monte, ¡cuántas! Vamos cosechando, blancas, naranjas, rojas, amarillo y de rosado, mojadas en agua fresca, el tampucho van llenando jazmines y veraneras, acacias, en grandes gajos. Las flores todas juntitas, las hojas verdes al lado. A la sombra, ya en la casa, por color las separamos. Las rociamos de la fuente y las dejamos en un rato, en la tarde, donde la abuela, vestidos todos de blanco, regaremos falsa lluvia en la calle, un buen pedazo y quedaremos tranquilos, silenciosos, esperando. Cuando oigamos la campana de la procesión, la esquina de la otra cuadra, esparciremos un manto de hojas verdes y de flores para que las pise el santo. Las acacias, que son muchas, las ponemos por los lados en medio de las caracuchas, que resaltan por lo claro. Caballero sobre, el burro, sobre un burro, caballero sobre un burro, va Jesucristo montado. Se bambolea en la montura, vestido de oro y morado. Le hacen sombra a los ilustres, cargando sellos el palio. Viejas, con palmas en mano, cantan un himno o un salmo. Un gran corrincho de niños le va tendiendo unos trapos. Cuando el tropel de devotos en procesión ha pasado, sonrío por las estrellitas que lleva el burro al costado. Escojo una caraculla, de las que nadie ha pisado, para dársela a mi abuela. La guardará con cuidado entre hojas de la Biblia, junto a un santo y un rosario. Roberto Pérez Franco, el 26 de marzo del 2006. Minerva, yo conocí a Roberto desde niño, hijo del cardiólogo de mi mamá y mío. Y él vivió entre la Villa de los Santos y las Tablas. El papá era de la Villa de los Santos, la mamá de las Tablas. Y los abuelos así, de los Santos y de las Tablas. Y él comenzó a escribir siendo estudiante. Exacto. Exacto. Y mira, es un muchacho encantador de una excelente familia, un excelente escritor. ¿Y qué más te puedo decir? El papá, Tito, mi mamá decía que era sus... Porque yo le digo, ¿qué es tanto la mejor oye a San Porque le decían Tito. <risa> y quiero que sepas que el papá era una persona, falleció... Y el día que mi mamá le da el infarto, él no estaba. Yo creo que cuando oh. mi mamá supo que su cardiólogo de tantos años no estaba, ella dijo, ya me voy. Y para sí. nosotros, Tito era nuestro hermano. Y yo conozco a Roberto y a la hermana, que creo que escribe también. También es aquí. Desde que eran unos niños. Así es que, excelente, mándale, comunícate con él mándale el enlace del video para que él sepa que en Panamá lo seguimos queriendo muchísimo porque él se fue en distancia pero ha quedado muy cerca de nuestro corazón Qué lindo, se lo hago llegar por supuesto que sí bueno para despedirnos ya eh, gracias por su participación muy interesantes todos los libros sobre los cuales eh, eh, todos, todos hemos comentado así que eh, espero eh, que nos volvamos a comunicar y estar eh, pues disponibles para la próxima reunión ya para el mes de enero eh, nosotros siempre nos tomamos vacaciones para el mes de diciembre así que si Dios quiere nos volvemos a ver pues, para el segundo sábado del mes de enero vamos a estar en comunicación eso sí, siempre con el grupo en WhatsApp así que muchas gracias a ustedes por participar y hasta luego yo quiero hacer a la llamado a los restantes miembros del grupo de Chiriquí. Cuando somos pocos no los sacamos afuera, pero no pierdan ese espacio. Hagan el esfuerzo. Nada más es 45 minutos, cuando más es 50 minutos. Incluso si tienen un compromiso, comenta y se pueden retirar pero no pierdan el espacio porque yo no lo tiro afuera a menos que seamos seis personas. Lo voy a sacar en el video, sí lo voy a sacar en el video para que ellos lo vean y sepan que si quieren este espacio, porque ellos mismos lo van a utilizar, sobre todo los que son escritores, que no pierdan este espacio, porque este espacio es de promoción de la lectura y de los escritores, como dice Minerva. Así es que hasta enero felices fiestas. Un abrazo. Okay, muchas gracias.